Son las 3 de la tarde, 36 minutos. Es hora de hablar de nuestros ríos, pero sobre todo de nuestra preocupación por ellos. Quiero compartirles una información que presenta la National Geographic. Ellos, pues mirando como siempre a la actividad humana frente a lo que hace, frente al tema del medio ambiente. Ellos preocupados porque como lo hemos dicho en varias oportunidades en este espacio, se está alterando los ciclos de lluvia y las sequías en la cuenca del río Amazonas, el mayor sistema hídrico del planeta que juega un rol clave en el sistema climático mundial. Sin embargo, debido a la explotación humana, la región está sufriendo cambios que ya están afectando a la biodiversidad, al clima y por supuesto a las personas preocupados por este tema eh, y buscando personas que tengan el perfil de asesorarnos, pues hemos encontrado a doña Marcela Núñez. Ella es investigadora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI. Es licenciada en Biología y Maestría y tiene una maestría en Estudios Amazónicos. Es experta en Ecología y Taxonomía de Microalgas Acuáticas, Limnología y Calidad del Agua en Ecosistemas Acuáticos Amazónicos. Una persona muy autorizada para hablarnos de qué le está pasando al río Amazonas. ¿Por qué? Nos preocupa la sequía en el río Amazonas. Doctora Marcela Núñez, un placer tenerla con nosotros. Bienvenida. Eh, muy buenas tardes. Un saludo muy fraternal para ti, Gloria Elizabeth, y a nuestra apreciada audiencia desde Leticia Amazonas, al sur de Colombia. Muchas gracias Ay, por emoción. la invitación. <risa> qué emoción, qué emoción <risa> que esté allá, bellísima esta región. Sí. Algún día los colombianos que no han ido, venían a hacer un plancito, lo posible. Y, por favor. Sí, hermosísima. Pues nos emociona saludarla, porque usted sí conoce muy bien el tema del río Amazonas, pero como para iniciar, una, como para iniciar con una clase de sociales que seguramente no la dieron y que se nos olvidó, ¿dónde nace el río Amazonas <risas> y por qué es tan importante? Bueno, el río Amazonas nace en el nevado Mismi, que está eh, cerca a una altitud de 6000 mil metros sobre el nivel del mar que está ubicado en la cordillera de los Andes, en la ciudad de Arequipa, en el Perú. O sea, su nacimiento es en el Perú. A medida que las aguas de este nevado fluyen eh, como pequeñas corrientes, se van transformando en riachuelos, estos van llegando a otras quebradas un poco más grandes, y a su vez, estas desembocan al río Apurimac, que es un eh, tributario del río Ucayali, que luego converge con el río Marañón para dar origen al gran río Amazonas. Entonces, Ay, es una serie río. de cursos de agua que lo van a formar, sí señora. Claro, claro que sí. Bueno, una clase y, de sociales que, que no se nos olvidó. Eh, <risa> de, de pronto, eh, ese río, ¿cuántos países, para que nos recuerde por favor, atraviesa? Sí, correcto. Eh, recorre de diferentes países, entonces. Su importancia radica en que... Este gran río, junto con los miles de tributarios que tiene, cubren una extensa superficie de más de 7 millones de kilómetros cuadrados, casi como 7 veces de lo que es Colombia continental, y recorre tres países, Perú, Colombia y Brasil. Pero su gran cuenca eh, abarca o tiene influencia en una gran parte del norte de Sudamérica, eh, sumando Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Guyana francesa y Surinam. Eh, también es el área de mayor bosque, eh, bosque húmedo tropical del planeta y transporta cerca del 20% del agua dulce que llega a los, a los océanos, en este caso eh, por el Atlántico. Entonces, asociado al Gran Río Amazonas, eh, se encuentran estos miles de tributarios y lagos de diferentes tipos y también extensas áreas del bosque inundable. Entonces, tanto el agua como los suelos, y, eh, como el agua, los suelos y los bosques eh, contienen la mayor diversidad del planeta que Por ejemplo, en el caso de los peces, representan el 15% de todos los peces de agua dulce registrados en, en todo nuestro planeta Tierra, con más de 2.000 especies. es Esas esas cifras son pero eh, súper importantes a la hora de, de definir cómo es nuestra región, nuestra cuenca amazónica. Nuestra cuenca amazónica es ese río que tanto queremos y que tanto deberíamos cuidar, pero que también nos preocupa. Eh, ¿Cuál es el panorama actual? ¿Qué le pasa al río Amazonas? Mire, la escuchan en todo el país y seguramente eh, nuestra audiencia ha escuchado que el río Amazonas, eh, nos, que estamos preocupados por el río Amazonas. ¿Qué le pasa? Expliquémosle a nuestra audiencia qué le pasa al río Amazonas. Eh, bueno, mmm, sí, es cierto. O sea, ¿cómo entender que, que en medio de un país que está inundado qué es efectivamente lo que pasa en el río Amazonas? ¿Se está secando? Es como la pregunta. Entonces, eh, para responderle es importante recordar que nuestro planeta tiene una línea imaginaria, que es eh, la línea del Ecuador, que divide a nuestro planeta en dos hemisferios, el norte y el sur. La mayoría del territorio colombiano está en el hemisferio norte, porque la línea del Ecuador pasa, eh, digamos, a la altura de Puerto Leguizamo del Putumayo. Por esta situación, entonces, Leticia se ubica en el hemisferio sur. El sistema de nubes que genera las lluvias en nuestro país se conoce o recibe el nombre de zona de convergencia intertropical, o SIC. Esta se desplaza hacia el norte o hacia el sur eh, de, de nuestro país, dependiendo de la influencia de los vientos que se llaman alicios, del norte o del sur. Entonces, en, en este caso, en los primeros meses del año, la SIC está en la posición más sur, por tanto, aquí llueve más. En ese, en ese periodo, mientras el resto del país, eh, del, del hemisferio norte, llueve menos. Entonces, eh, esta sí empieza a moverse hacia el norte y por donde pasa va a generar lluvia. Por ejemplo, en Bogotá, la primera temporada de lluvias se presenta entre abril y junio, y luego otra segunda en, eh, entre octubre y diciembre, y así para otra vez retomar el ciclo. Eh, la posición inicial del año. Eh, en resumen, digamos, cuando llueve en el norte, no llueve en el sur. Entonces, esto explica eh, en gran parte por qué en, en este año, en el 2022, hay fuertes lluvias en la mayor parte del país, mientras que en Leticia hay menores precipitaciones. Eh, también unido a esto es que en, en este año, además del periodo normal de lluvias del segundo semestre en el hemisferio norte, estamos en el año eh, La Niña, por lo que los promedios de lluvias y caudales de todos los ríos se incrementan. Entonces, de acuerdo al anterior, eh, es importante comprender que es normal que los ríos de, de, de nuestro país tengan temporadas de mayor caudal que en algunos sectores inundan vastas regiones que se conocen como rondas hídricas y que en otros momentos disminu disminuyen estos caudales cuando llueve menos en este territorio. Cuando los ríos y los humedales tienen bosques, que es la palabra clave, dentro de esta ronda hídrica estos ecosistemas eh, regulan el agua, como estos excedentes de agua. De ahí la importancia de su presencia para suavizar el impacto de las fuertes lluvias, o de las escasas precipitaciones. Eh, últimamente hemos visto, pues, noticias, noticias muy tristes relacionadas con, eh, pues con esa agresividad de, de las lluvias, digámoslo así, de los ríos sobre zonas rec, eh, cercanas eh, a estos, eh, a estos, eh, estas riberas, donde también, bueno, por eh, una equivocada planeación eh, hace que las poblaciones vivan justo así dentro de los ríos sufriendo eh, las consecuencias entonces la importancia de la vegetación riparia es fundamental para evitar esta esta fuerte estos fuertes movimientos de agua y que impactan a la sociedad claro eh, a nosotros siempre nos dicen que la deforestación es gran parte de, del problema del Amazonas. ¿Por qué, ¿Por qué nos dicen eso? ¿A qué se debe que, que este impacto de la deforestación eh, genere preocupación por el río Amazonas? Claro. Eh, uníbano lo me mencionaba anteriormente eh, y diferentes estudios señalan el impacto de la deforestación en, en estos eh, cursos y cuerpos de agua, porque transforma el régimen hidrológico de los ríos. No es que disminuyan las lluvias, sino que genera caudales e incre incrementos intempestivos que no eran rom normales en un río pues cuando no hay bosque, eh, pues que lo pueda, que ese bosque cubra y lo proteja. Entonces también produce sequías severas, es decir, que transforma el régimen de una manera más fuerte, más cambiante, y esto está relacionado con la deforestación. Entonces, al talar los bosques riparios, se transforman estas rondas hídricas eh, y entonces los ríos cambian sus condiciones. Eh, entonces, pues es cuando se llevan las, las aguas, pues en, en sus grandes masas, llevan vías, eh, casas y pues ocasionan fallecimiento de personas. Entonces, los árboles son esenciales para el manejo y la regulación hídrica. Una cuenca sin bosque es una cuenca que no precisamente no va a tener esta regulación hídrica y toda el agua pues va a ir eh, contra todo lo que pasa en su camino y, y pues en realidad es el bosque que, que regula este impacto. Entonces, eh, sí, se pueden presentar temporadas en donde no llueven, no, hay bajas lluvias, pero los ríos no se secan. Es decir, que el bosque nivela paulatinamente claro. el agua y va a conservar estos ecosistemas eh, conexos. No, pues tiene es un así. impacto y, grandísimo. Grandísimo. Y también, por ejemplo, en el, en el caso del río Amazonas, en Leticia, no tiene una alimentación importante de tributarios colombianos. Entonces, serían el río Napo, los que tienen gran influencia son el río Napo en el Ecuador, los ríos Ucayali y Marañón en Perú, que son los que en últimas van a determinar las condiciones hidroclimáticas y los patrones de niveles de cambios e inundaciones, de cambios de nivel e inundaciones. Por eso, no solo la deforestación afecta esta gran cuenca, sino también la contaminación, la expansión de la frontera agrícola y ganadera, la minería, entre otras actividades, van a afectar las cuencas altas y que en últimas van a afectar los otros eh, países de la cuenca. Claro, claro que sí. Pues doctora Marcela Núñez, vamos a hacer una pausa, pero es va a ser muy corta y regresamos porque necesitamos seguir hablando. Eh, sobre el Amazonas, las consecuencias que tienen los niveles en los ecosistemas y las comunidades aledañas al río, por qué se dice que están en sus niveles mínimos. Ya volvemos. Radio Nacional de Colombia. Estamos donde tú estás. Kevin Johansen regresa a Bogotá con su gira Tu Ve Tú Con sus sonidos particulares Viviremos la celebración del reencuentro La cita es el 3 de diciembre en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán Informes en tuboleta.com Invita Radio Nacional de Colombia Radio Nacional de Colombia en Caldas, Manizales, 92.7 FM y 1000 AM. Contacto directo, la radio a tu servicio está al aire. Así es, estamos al aire hoy en contacto directo con un tema que nos debe preocupar a todos. Donde quiera que nosotros eh, estemos, donde quiera, en cualquier lugar del país donde estemos, pues, eh, naturalmente que eh, nos preocupa, nos preocupa definitivamente el tema que tiene que ver con eh, el, el río Amazonas. Porque si se nos pierde el río, pues imagínense ustedes eh, qué puede pasarle al mundo, ¿no? Es el pulmón del mundo, además es la fuente hídrica más grande del planeta, una de las más grandes del planeta. Eh, quería preguntarle, a la a doctora, ¿por qué se dice que está en sus niveles mínimos? Eh, ¿Por qué se dice que el río está en sus niveles mínimos? Usted nos ha dicho ya, eh, doctora Marcela Núñez, que pues naturalmente es investigadora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas INCHI, que el río pues eh, se ve impactado con eh, la deforestación, porque justamente son los árboles los que mantienen la fuerza de la tierra, pero eh, ¿por qué se dice que está en, en sus niveles mínimos? Eh, sí, precisamente por lo que... Eh, tiene esa diferencia respecto al ecuador en en, en determinados meses eh, se incrementan las lluvias e incrementan los niveles del río y en otros momentos estas lluvias ya son eh, menores y por lo tanto eh, ya el, el agua solo va el río amazonas va a seguir un curso su curso normal y no va a digamos desbordarse no va a inundar eh, las zonas eh, de acuerdo a las precipitaciones, entonces es un es un fenómeno es un proceso que sufren los ríos es normal que, que tengan un régimen hidrológico de incremento de lluvias eh, de baja de, de perdón de incremento de los niveles y baja de esos niveles es normal entonces eh, lo digamos el punto álgido es que no hemos eh, convivido con esa cultura anfibia, como lo llamó en un libro el Instituto Humboldt, esa cultura anfibia que es vivir y convivir con estos sistemas pulsantes que inundan eh, en unos momentos y en otros no. Claro. ¿Cómo, cómo entender, doctora, que mientras eh, gran parte del país eh, se escucha que, que se está inundando, que hay inundaciones, cierto?, eh, pero el río Amazonas no tiene ese mismo panorama, ¿cierto? Uno escucha que se está secando, eh, como usted nos lo ha explicado. ¿Cómo, cómo entender esto? Sí, pues eh, precisamente por eh, el efecto de esta zona de convergencia, esta franja de nubes que se desplaza por estos vientos, ellos van a generar unas, unas lluvias que van a incidir en el caudal de los ríos. En este caso, por ejemplo, el río Amazonas, eh, su su flujo, su, su agua, el agua que, que va a alimentar este río proviene es básicamente lo que le proporcionan los ríos en Perú, como son el, el, Marayo, el marañón, el Ucayali y el y también el Napo en el Ecuador. Entonces, la el volumen de agua de esos ríos depende también de las lluvias eh, de, de, de esos sectores. Entonces es normal que en unos momentos bajen esas precipitaciones y por eso aquí el río Amazonas está eh, bajito en el nivel, en su caudal. Y en otros momentos, cuando allá llueve, pues aquí se va a incrementar ese nivel de, del río, ese caudal. Entonces son, son eh, factores diferenciales que va a marcar la zona ecuatorial. Esa línea imaginaria que comentaba que mientras que en unos periodos de, del año eh, llueve en el norte, aquí es, eh, tenemos sequía. Y es eh, normal, realmente es la dinámica de los ríos. Claro. Entonces, ¿Cómo? Eh, sí, dime. No, no, doctora, quería, quería preguntarle de pronto uno cómo ¿Cómo proteger el río Amazonas? ¿no? ¿Es nuestro pulmón, es nuestra herramienta, es nuestro nuestro afluente principal? Eh, ¿Cómo protegerlo? ¿Qué acciones se hacen prioritarias para ellos? Ok, eh, pues sí, efectivamente es preocupante. Eh, por ejemplo, lo, lo que he mencionado, a la altura de Leticia, la velocidad de la corriente está disminuyendo y además, como están creciendo numerosas islas, eh, genera un serio problema en el muelle de Leticia, el cual es flotante, es decir, que sube y baja de acuerdo a los niveles del agua y pues ahora gran parte de esa estructura está enterrada porque el río se ha ido alejando. ¿Qué pasa? Esto ha generado sobrecostos en, en todo el transporte de carga que llega a Leticia y estos costos pues eh, son muy altos para comerciantes y para nosotros los pobladores de la ciudad y también pues para el departamento del Amazonas porque Leticia surte, pues a las áreas no municipalizadas. Entonces, ante esta problemática, si Colombia tiene un proceso de sedimentación acelerado por la formación o crecimiento de islas y Perú tiene un proceso de erosión de sus riberas eh, hay mecanismos ingenieriles, hidráulicos, que permite, que permitirían recuperar algunos de estos cauces y pues bueno, eso lo ha demostrado diferentes estudios que se han realizado, eh, los cuales se deben actualizar y, y, y se, se, digamos ante esa nueva dinámica de, de islas, es importante saber cuál sería la alternativa eh, más conveniente para este tramo para que, digamos, el río no se vaya de Leticia y no afecte a las poblaciones locales que viven claro. eh, y que se surten de los servicios ah. ecosistémicos de este río en los tres países. Claro. Y Ay. además, señora, sí. Sí, además que es la el es la vida no de la región allá, todo casi se Exacto. mueve alrededor del río. Exactamente, sí, en turismo, en recreación, o sea, ofrece una multitud de servicios ecosistémicos, de agua, de vida, que realmente sí se verían afectados, entonces por eso es importante, eh, además de estas posibles que se puedan realizar, también es importante el, forna el fortalecimiento sí. de digamos de las relaciones de estos países, de las políticas, la educación y la investigación, en pro de conservar y restaurar este idioma Claro, pues doctora Marcela Núñez, ha sido usted muy amable por sacar ese tiempo para estar con nuestra audiencia hoy, seguramente la vamos a seguir molestando porque de verdad que ese es un tema que eh, merece ser tratado en este espacio de la radio pública, eh, muy seguido, nos preocupa el río Amazonas muchas, muchas gracias eh, muchas gracias Gloria por permitirme hoy hablar del río Amazonas y por esta grata invitación eh, también los invito y a todos, a ti y a todos los oyentes eh, a Leticia en la ciudad donde me encuentro, bienvenidos a la Amazonia que representa el 42% del territorio colombiano para sentir esa energía y conocer las maravillas de esta gran región, de sus bosques, aguas, suelos, biodiversidad, culturas ancestrales, pobladores que hacen de esta tierra una esperanza de vida. Claro, todos invitados entonces. Muchas, muchas gracias. Un abrazo inmenso y qué bueno poder tenerla con nosotros. Cuatro en punto de la tarde. Un agradecimiento especial a Santa Carolina Arias, quien nos ha hecho la producción, a Don Héctor Londoño, que sigue con ustedes ahí.